¿Qué onda triste? ¿Cómo estás? Güey? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, Mero? bien. Oye, ¿qué onda con CCH? Ya me gamé. Un menos, mes ya aquí, güey. No, Oye, manches. ¿te acuerdas de nuestro perro? Sí, el lenguas, ¿no? El lenguas, güey, ¿qué crees que le pasó? No, manches, ¿qué le pasó? Le diagnosticaron cáncer en la piel. No, güey. pero ven, te cuento su historia. En 2013 supimos que lenguas tuvo descendencia. Lamentablemente no estamos enterados de lo que sucedió con ellos. Sin embargo, la vida sigue en CCH y Lenguas sigue siendo el rey. A lengua se le puede ver andando por toda la escuela, pero el lugar donde más lo podemos encontrar es en la entrada, desde que cruzas las rejas amarillas lo puedes observar junto a los vigilantes esperando a que las horas pasen y con ellas un sinfín de aventuras. Todos los días se le puede ver andando por los corredores con aquella simpatía que lo ha caracterizado desde el primer momento en que lo vi. A Lengua sí gustarle echarse a dormir bajo la sombra refrescante de los rincones del plantel, en días muy calurosos, mientras que en días más fríos suele ponerse bajo los rayos del sol. A Diario recibe visitas que le brindan atención y algunas muestras de cariño, como caricias y comida, siendo su aperitivo favorito a las galletas, sin dejar atrás su gusto por los embutidos como las salchichas y el jamón, haciendo a un lado comida como la pizza. Al ser Lengua es un perro muy amistoso, su vida amorosa también se desenvuelve de distintas maneras. En varias ocasiones se le vio con un macho chau chau caminar y relacionarse en algunas partes de la escuela. Además de todo eso, Lengua suele divertirse mucho cuando los alumnos juegan especialmente en las canchas, ya que le gusta demasiado perseguir los balones pues denota su alegría moviendo su colita. Lengua se ha convertido en alguien tan importante que todos quieren conocer su historia y generalmente lo hacen a través del profesor Luis Fernando, mejor conocido como Lobo, ...pues fue él el que lo encontró hace algunos años... ...cuando era apenas un cachorro herido con la mandíbula partida. No solo los alumnos de CCH en Ocalpan conocen a Mario... ...sino que también alumnos de otros planteles saben de su existencia... ...gracias a algunos artículos publicados por periódicos. Lamentablemente ni los humanos ni los perros somos para siempre... ...y cuando un familiar fallece... ...muchas personas se sienten tristes de dejarlas partir... ...y aceptar que la vida de una persona ha llegado a culminarse... ...pero este can es tan especial que no solamente serán un par de personas que lo extrañarán, sino una escuela entera estará de luto. Así que hay que disfrutar todos los días de este maravilloso perro y darle gracias a la vida que lo puso en nuestro camino. Nosotros somos la generación 2016-2018 y ya nos vamos. Pero a ti que vienes llegando, te queremos pedir un favor. Cuida a Lenguas, a nuestro Lenguas, que ha visto pasar a más de 10 generaciones. Sea una de ellas, porque recuerda que sin duda Lenguas es un cesachero de pocas pulgas.